Hoy, en el arte de cuidarte, vamos a dedicar tiempo a una parte del cuerpo que tenemos olvidada, los pies. Vamos a hacer una mascarilla y un esfoliante para nuestros pies. ¿Qué ingredientes que necesitamos? Pues muy sencillo, solo necesitamos un poquito de aceite, un poquito de sal, un plátano, los pozos de café y un poquito de crema. Para el esfoliante, pues simplemente es echar los pozos de café y un poquito de crema y mezclarlo. Para la mascarilla, pues el plátano tiene que estar un poco maduro y lo que haremos será machacarlo. Lo machacamos, añadimos un poquito de aceite y un poquito de sal. Una vez que lo tenemos, antes de el esfoliante, debemos de poner los pies 15 minutos a remover. Y lo que ya simplemente es esfoliar y masajear. Para aplicar la mascarilla también... Debemos